Bueno, buenas tardes, mi nombre es Federico Vita. Eh, soy ingeniero agrónomo eh, de la Universidad Nacional de Luján, eh, trabajo en microbiología y bueno, participé hoy de una jornada sobre cultivo de batata, muy interesante porque yo desconocía el cultivo, he eh, me podido me obtener información e informarme sobre todas las características del cultivo, de su... Eh, ...forma de, de conducirlo, de la multiplicación... ...también nos mostraron eh, cómo se hacen los híbridos... ...o las variedades, en realidad en este caso cómo se obtienen... Eh, ...la calidad profesional de, de los técnicos que nos brindaron la charla... ...fue muy, muy interesante, muy buena... Eh, hemos, ...la verdad que yo estoy muy conforme... ...y, y les recomiendo digamos, que participen, que puedan venir, acercarse... ...pedir información... La atención y la amabilidad de todo el personal ha sido eh, muy buena, la verdad que estoy muy conforme. Federico, ¿qué te movilizó personalmente a venir hasta esta jornada? Bueno, estamos eh, trabajando con un sistema de producción agroecológico en un campo chiquito en Luján, eh, aproximadamente 6 hectáreas, la idea es trabajar en principio sin agroquímicos y comenzar a incorporar eh, algunos cultivos eh, que en algún momento se hicieron en Luján y después se dejaron de hacer, e incorporar de esta manera una mayor biodiversidad eh, para, para la producción, digamos. Y un poco también es abastecer al mercado local con variedades eh, por ahí poco conocidas y que el consumidor tal vez, eh, por ser Luján un mercado chico, no llega y como extra o como plus de toda esta cuestión es viendo un producto sano, producido eh, en condiciones eh, de producción sin agroquímicos, que es un poco lo que está buscando eh, el consumidor. ¿no? ¿Qué expectativas tenés sobre los nuevos clones que se presentaron? Bueno, la verdad es que es muy interesante, yo por lo poco que conozco de cultivo y, y lo poco que, que lo había visto... Eh, casualmente hemos elegido prácticamente lo mismo, cultivares todos los participantes, tanto productores como técnicos, como eh, asesores, o, o en caso mío, docente y asesor, digamos, eh, de la universidad. Y la verdad que eh, hemos podido comparar no solo eh, rendimientos, sino también forma, colores, eh, distintas eh, características que por ahí eh, no son comunes de ver en la góndola de un supermercado. ¿Qué opinión te merece que Inter realice este tipo de capacitaciones eh, hacia el productor? Bueno, la verdad es que es muy importante porque el productor puede venir acá y ver eh, en un solo día una gran cantidad de variedades de cultivo, de, de un mismo cultivo, y los programas de mejoramiento que se están llevando adelante. Eh, no solo en el tema de producción, sino que además el productor tiene otra visión, que es la visión de, de por ahí, práctica o, o más concreta de del día a día, de qué es lo que se vende, qué es lo que pide el mercado, qué es lo que más produce o qué es lo que resiste, no sé, la máquina lavadora o algunas cuestiones que una a veces eh, se les escapa. ¿no? La verdad que muy completo y muy interesante la, la charla. Gracias.